Muy buenas vengadores y vengadoras, yo soy Tox Gamer. bienvenidos a Toxic Game Channel. Eh, eh, estaba ahora mismo contestando a Alex Tyler, que ha hecho un comentario de Stay of the Kai 2, el, el programa que hicimos ayer. ¿Stay of the Kai más aburrido que una piedra? ¿Qué? Bueno, pues sí, ese fue el comentario tan desafortunado que siempre algún tipo de personaje suelta que para lo que es para o sea eh, para lo que dice o sea no digas nada o sea para lo que dices mejor cállate o sea no comentes no digas nada no escribas nada <risa> de verdad porque ponen eh, el estadio de calle es más aburrido que una piedra el más aburrido es leer tu comentario macho el, así de claro al estallos de calle es verdad eh, como dice Alex Tyler que eh, hubo un momento en el que le faltó mucho contenido y que ahora precisamente ahora y últimamente eh, con más frecuencia le están añadiendo mucho mucho más contenido luego por otro lado tenemos también eh, que tenemos como vista al futuro un nuevo este de cae 3 ya hemos visto que no muy lejos puede estar yo ojalá ojalá y cayera en el 2023 eh, ya que estamos hablando de estrellas de cae muchos de ustedes estáis preguntando hoy va a haber estrellas de cae hoy no hoy no porque quiero tener el día de mañana libre y entonces ya tengo preparado el estrellas de cae ya lo he grabado, o sea, me he puesto a jugar aquí. Eh, y entonces no os quiero hacer ningún spoiler de lo que va a ver de lo que va a pasar mañana. Pero sí os puedo decir, si sí os puedo adelantar una cosa, Cleta hasta que se sale, incluso llega a matar un Jaggernaut. Se ve muy bien, nos, nos ha regalado un buen momento, pero muchos buenos momentos eh, el día de hoy yo me he quedado asombrado eh, quizás a lo mejor eh, haya que como siempre no editarlo cortar muchos muchas cosas que yo creo que están como como cuando tienes que viajar a no ser que tú pares y, y veas algo eh, que tengas que recoger ¿sabéis? Mm no es importante por lo tanto los viajes suelo cortarlos o acelerarlos para que no resulte tan aburrido a la hora luego de, de ver el vídeo evidentemente eh, o pues ojalá que el 2023 y no el 2025 como decía alguien por ahí bueno eh, también hay una buena noticia eh, varias grandes buenas noticias este 20 de enero estará el monster hunter rise estará el 20 de enero del 2023 dónde en el xbox y el xbox game pass ahora vamos a ver también los juegos que entran en esta primera quincena que también me parece muy importante tocar de vez en cuando el tema de las noticias eh, porque son importantes ¿Por qué son importantes? Porque es que en enero toca el Monster Hunter, el 20 de enero. Eh, en febrero Atomic Heart y luego en marzo Gulon que ya sí, os impresionó cómo era el... Y a mí me impresionó bastante cómo era la demo, pues el juego todavía mil veces más el juego eh, increíble, luego también hay una cosa que me ha llamado bastante, me ha gustado bastante y es que vayan a meter por fin el, este juego, aquí lo estamos viendo, son los nuevos juegos de la nueva quincena, pues eh, tenemos el China Echoes. Ese le voy a echar un vistazo a mí. Todos los juegos que sean estilo anime siempre me encanta. Todos los que vienen de Japón eh, o tienen esa, eh, esa estética, no me encanta. Tenemos Eastward, eh, Hello Neighbor 2, tenemos High on Life, que este tengo ganas, muchas ganas de probarlo, y por supuesto, tenemos Hot Wheels tenemos el star wars de lego a mí me encantan los juegos de eh, los juegos de lego es un clásico luego tenemos Rainbow billy eh, también habría que echarle un vistazo también parece que vas como coloreando el mundo o algo así bueno luego tenemos el, la segunda temporada de clementine de walking dead luego tenemos el potion craft eh, que estará para consola y para pc vamos a ver cómo estará para todas las consolas ¿no? vale. y para el pc van a meter el totality eh, el total y bueno es uno en el que tienes que ir por el aeropuerto o algo así creo quiero recordar la verdad es que este este juego no me gustó mucho mmm, en cuanto lo probé pero ya lo tenéis en pc y también tenéis el metal Singer, que ya sabéis que está con muchos grupos de música de metal bien fuerte y bien bueno además grupos de calidad estamos hablando de grupos de renombre eh, este juego cuenta con una con una de las de, del mayor catálogo de, de digamos no de, de canciones nada más que dedicadas para este juego es una pasada aparte es como una especie de Doom primera persona vas disparando contra demonios o sea, el juego es increíble no puedo decir otra cosa el juego es una de estas cosas épicas como lo es Starfield fijaos por ejemplo cuando eh, la reacción de un tal David Martínez cuando Todd Howard eh, le reafirma que, eh, que sí que el Starfield va a ser exclusivo de Xbox veamos Starfield is exclusive Xbox it is exclusive it's officially pero esta es una de tantas veces en la que me gustaría deciros a todos os lo decía os lo dije ¿No? ¿Por qué? Por, por tanto de que digo que la prensa miente, es la primera manipuladora, toda la prensa en general manipula, sobre todo para su interés. No, no, nunca nos olvidemos también que las empresas, empresas son y si se compran como ha hecho Sony hasta ahora si se compran su propia eh, prensa y Microsoft ahora también se está por su lado también haciendo sus portales y tal, eh, ¿no creéis que hay que ser un poco autocríticos? Por ejemplo, con, con el Gol, lo digo por los juegos del Gol. Yo cuando me acuerdo todavía con la Xbox 360, como iba uno tan dispuesto a comprar eh, tus 6 euros de Gol y, y te llevabas tres juegazos que te metías en el catálogo que pff, maldita sea el día que perdí esa cuenta eso sí que fue lo peor para mí porque luego me da mucha pereza tener que volver a rejugar esos mismos juegos tener que volver a, a pasar por lo mismo eh, y sobre todo el, cuando te quedas eh, intentas hacerlo y a lo mejor te quedas trabado en una, en una, en una cosa y pasas del juego y luego te preguntas cómo como diantres pude conseguir eh, en aquel momento pasarla y ahora no porque ya se le ha perdido un poco a lo mejor es mi sensación no porque ya le he perdido eh, la emoción con la que lo jugué por primera vez a lo mejor es por eso ahora estamos eh, como digo estamos sobresaturados en todos los sentidos de noticias. El que el que no juega, como siempre he dicho, y como siempre diré, es porque nos quiere. Yo creo que eso es un poco algo que tenemos que, que hacerlo ver. Como, como los portales van engañando. Oye, que Bethesda es de Xbox. Ah, pero es que lo dice Todd Howard. Eh, Todd Howard es el CEO de Bethesda. No diría nada que porque esto hay que dejarlo bien claro eh, Todd Howard es el CEO al igual que Jim Ryan es el CEO de Sony al igual que eh, Phil Spencer el CEO de Xbox quiero decir con esto que eso no los convierte en dueños ellos no son los dueños de la compañía ellos son los máximos responsables a los que se les delega esa autoridad pero no por ello tiene la última palabra ni mucho menos ni phil spencer ni jim ryan ni nadie en definitiva eh, hay mucha gente que no cree que starfield vaya a ser exclusivo pero exclusivo sí te lo ha dicho todd howard te lo ha dicho phil spencer te lo ha dicho me acuerdo cuando lo dijo eh, sara bond bond sara bond es que me encanta esta mujer es la vicepresidenta de Xbox. Y dice, ah, es la vicepresidenta. Esto, por supuesto, lo dice la gente que luego va de feminista. Tanto por un lado como por el lado de los más radicales, que también los hay en todas las plataformas. Yo ya me he encontrado con muchos radicales de todas las plataformas. De todas. Hasta de PC. Cuando saben los de PC que siempre tienen las de ganar, porque el que tiene un buen PC eh, es como el que tiene un gran tesoro. Os están engañando. Si os lo dice Todd Howard y no creéis al CEO de Bethesda, si no creéis al CEO de. de si no creéis a la vicepresidenta y al mm, presidente, al CEO de Xbox, Phil Spencer y Zara Bond. Si no creéis al propio Zatian Adela, ¿quién tiene que decirlo? Ya. Que va a bajar Dios uh, y os va a decir no. Este juego es exclusivo de. Por muchas veces que se repita la misma pregunta, al final yo pienso de todo esto que lo que consiguen eh, muchos youtubers, muchos eh, portales de videojuegos y los más interesados en que la información no llegue 100% bien o llegue directamente mal y totalmente enrevesada para que para que por una especie de movimiento casi pseudo político para dejar en mal a la otra empresa y decir mira qué malo son que se queda con que se queda con el starfield luego echarle mierda, echarle mierda cuando ya no esté... Porque claro, es que si no está en ya sabemos dónde, no es bueno. Bueno, pues, eh, siento decirlo, siento pinchar ese globo un poco, pero el que no quiera entender, yo creo que ya es tarde. O sea, yo creo que ya a estas alturas, el que no quiera entender que Starfield y todos esos juegos que betesta ya porque es así que betesta en sí es de Xbox es que no no ha prestado atención en la clase no vamos a tampoco a meternos con nadie porque radicales como digo hay en todos lados pero ya sabemos que en cierto lado hay mmm, una gran cantidad a los que hay que decirle oye y esto mmm, eh, que me estáis haciendo con Activision Blizzard no le va a beneficiar nada porque si consiguen lo que dicen es dejar las cosas igual y dejar las cosas igual es igual a una Activision Blizzard en bancarrota muerto eh, esa es la única solución entonces yo pregunto una cosa ¿quién está haciendo aquí la campaña de destrucción cuando sabemos que Activision Blizzard eh, se ha tenido que comprar porque no había manera de curar esas heridas internas que hay eh, con el CEO Bobicotic, porque hay una cultura de fraternidad, como le llaman ellos, que da asco, hace vomitar hasta las, a las cabras, hace vomitar, hace vomitar a las cabras, del asco que da. Entonces, eh, si la única solución es la bancarrota, y que se malvendan los videojuegos para ver si yo puedo comprar eh, la IP de Call of Duty, entonces me, parecía, me parecería el movimiento más sucio y mezquino después del de mensajito de actualización de la Playstation 3 con el robo de las cuentas, sin contar ya con el tema ya de, de la consola ya eso ya es otro cantar pero me parecería una de las cosas más ruines por parte de Sony que hayan podido hacer eh, a lo largo de tantos años ya llevan ya más de 26 años en el mercado por lo tanto no es una compañía eh, nueva y si recurre a este tipo de forma de actuar o va muy o le va muy mal o es que no tiene valores no tiene valores y prefiere ver a una Activision muerta antes que con Xbox. De ahí es donde nace un poco mi pregunta de quién está destruyendo realmente, y lo digo totalmente en serio, quién está intentando destruir a Activision Blizzard. Lo dejo entre vosotros. Espero que os haya gustado las noticias porque me parece que son muy buenas. Y si os gusta este canal, ya sabéis lo que tenéis que hacer, cómo va el protocolo, suscribirse, darle like. Y mañana vamos con el concleta, que ya lo tengo grabado, o sea que voy a poder estar trabajando con el setup, como digo, y a ver qué se puede hacer. Eh, digo con el setup, porque cada día se me ocurre más una cosa, hay una, una luz LED que quiero a ver dónde la paso en fin, bueno cosas de tonturas, ¿qué vamos a hacer? le vamos a poner lucecitas ahí, que se note bien el verde es que la quiero más la he elegido de color para ponerla en verde bueno amigos, pues eh, espero que os haya gustado todas estas noticias, ya lo sabéis mañana eh, tocamos concleta eh, nuevamente la tecla de la supervivencia y el viernes eh, seguramente el viernes y el sábado hagamos mh, hablemos más y un poquito más tendido más pausado sobre todos estos temas vale hasta la próxima amigos